Muy buenas tardes, bienvenidos al canal, un año más, feliz año nuevo, feliz 2023. Esperemos que este año sea un poquito mejor que el año pasado, aunque bueno, pienso que eh, lo que tenía que caer ese porcentaje del 2022, dudo mucho que vaya a ser mayor en el 2023 porque nos iríamos a cero o incluso nos iríamos a valores negativos, con lo cual ya de perdidos al río, ¿no? ¿Qué más daría? Nos daría igual. En fin, eh, Felicidades a todos, feliz año nuevo, espero que, bueno, pues este año ir pensando, ir pensando en los objetivos, igual que en los últimos vídeos de, del año pasado. Eh, ya miramos, eh, bueno, pues que si se habían cumplido nuestros objetivos, algunos, muchos, muchos sí, la mayoría sí, de lo cual me alegro. Vamos a ver cuáles son los propósitos que tenéis para, para el año que viene, pero ya lo veremos en otro vídeo, de momento. Lo más importante, el mejor valor, el mejor valor que hay y que vais a tener para este año. Y además... So, seguro, seguro, o sea, eh, no, no hay tu tía, o sea, no hay, no, no, no, hay, no hay posibilidad de que sea otro. Ostras. En fin, decía John Buden: la habilidad es la riqueza del hombre pobre. Efectivamente, es nuestra habilidad la que nos puede hacer menos pobres. Entonces, es la que tenemos que desarrollar. Con lo cual, el mejor valor para el año 23, eres tú. Eres tú el mejor valor que hay para el 2023. No existe otro valor mejor. Te digan lo que te digan. Al final, tener en cuenta que todos, nos guste o no, decimos, ¡ah, somos números! No solamente somos números, somos un producto. Todos somos un producto. Nos tratan como tal. Y nos quieren utilizar como, como producto. De producto... Bueno, pues conviértete en mejor producto o en productor. ¿Vale? Tenemos esas opciones. ¿Eso de qué depende? Pues, como decía Buden, de nuestras habilidades. Como somos pobres, hay que desarrollarlas. Entonces, la mejor inversión que puedes hacer es en ti, porque eres el mejor valor. En lo que sea, me es indiferente, me da igual. Ahora, ya está diciendo, ya nos va a vender su curso. Pues no, para nada, al revés, todo lo contrario. Te, te lo vendo con quien te salga de los huevos. Porque para eso es tu dinero. Y tienes que hacerlo con quien tú estés de acuerdo. Con quien... Eh, te sientas identificado. Con quien creas que puedes estar a gusto. Si no, ni de coña. No se te ocurra. Pero ni esta. Inviértelo de otra manera. Pero inviértelo en ti. Que eres el valor más seguro que tienes para este año y para cualquiera de tu vida. Y esa es la realidad. Y cuando empieces a verlo así... Seguro que el resto de cosas cambian. Feliz año nuevo. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, empezamos con la primera petición, que ha sido el oro. Mañana vamos a ver, ojo, una cripto que no ha parado de subir en todo el 2022. De primer orden, que el mercado quiere, que el mercado adora. Y no ha parado de subir en todo el año. Y os he dicho mil veces, hay que fijarse en estas cosas, las que van mal, cuando las cosas van mal... Vamos a ver qué pasa cuando las cosas vayan bien, ¿vale? Mañana lo digo. El oro, petición. Bueno, vamos a, a un antiguo análisis, ¿vale? Visteis esta famosa tacita con su asa, ¿vale? Está cumpliendo con su retroceso, que podría haber venido inclusive más abajo, pero vamos, ni siquiera ha llegado a, a pasar estos mínimos. Ahora, que le toca? Irse al alza. Ojo, porque primer objetivo que tiene, evidentemente, es pasar la línea que tengo aquí marcada en los 1825 aproximadamente. Eh, una vez pasado, nos vamos al siguiente punto de pivote en 1871 y, finalmente, el que tenemos en 1900. Una vez pasado ese, cuidado con el robar y yo creo que irá poquito a poquito a medida que vaya pasando el 23, subiendo. Eh, bueno, pues eh, ya veremos a ver si acertamos o no acertamos, pero creo que sí, que es una muy buena opción. Eh, por otro lado... Hoy no tenemos mercados todavía, así que no vamos a ir. ¿no? Voy a dejar aquí mar marcador SP500, que es normalmente donde lo suelo tener. Eh, Bitcoin, lateralizando, como era de esperar. Eh, puede haber volatilidad la primera semana, importante. Fijaros en cuatro horas cómo estamos. Bueno, pues este punto de pivote que había aquí. La zona, la zona. Ya sabemos que eh, viene a ser aproximadamente. A ver si soy capaz de sacar mis herramientas aquí. Es que ahora yo no sé qué narices ha pasado con el Trading View de las narices. Que. Eh, si le pones favoritos aquí, te aparece luego en la, en la versión móvil y te aparece toda la barra de favoritos ahí como un coñazo y tienes que andar quitándola. Uh, bueno, esta sería la zona de, de lo que es la resistencia, fue el soporte, ahora está siendo resistencia, la estamos viendo en cuatro horas, ha habido varias veces en las que ha tocado, no ha sido capaz de romperlo, tampoco hemos ido más abajo de este mínimo que hicimos aquí, en 1.600, porque se vino a recoger dinerito bastante abajo, abajo dice 1.335 aproximadamente, bueno... Eh, no está mal, pero hay que pasarlo, hay que intentar pasarlo. En estos días es difícil, seguramente ya a partir de mañana eh, podamos empezar a ver alguna cosa mañana por la noche, pasado. A ver cómo narices abren los mercados, cómo quieren abrir, pero de momento esa zona es una zona a batir, está comprendida aproximadamente entre los 16.634 y los 16.605, más o menos, ¿vale? Eh, que la rompemos oye bien, pero recordar cuidado, ¿vale? Que tenemos aquí... Un cierre en 16.520 y actualmente estamos en 16.600. Bueno, estamos muy cerquita, son 80 pavos, tampoco es nada de otro mundo, pero sería de esperar que si se rompe, bajáramos a buscarlo. ¿Podría coincidir con el pullback? Es decir, que esta noche se rompa y mañana bajemos a buscarlo, haga pullback y luego sigamos al alza. Podría ser, ojalá. Ojalá empecemos el año de esa manera, pero bueno, ya sabemos que no están las noticias muy, muy bollantes, muy allá. Vamos a ver qué análisis quieren hacer en el primer mes del año, sobre todo las primeras semanas, de las cuales yo no me fío ni un pelo, por eso ya os dije, yo creo que hasta el día 10 por lo menos, hasta que no vea un poquito eh, cómo van los tiros, no hago absolutamente nada de trading más allá que una, de una, alguna oportunidad que vea en futuros en periodos muy cortos de tiempo y con muy poquitita cantidad. Ya sé que vamos a ganar menos dinerito, pero es lo que hay, es lo que tenemos y hay momentos para hacer menos. Y muchas veces menos es más. Ethereum haciendo lo propio, exactamente igual. El total market subiendo un poquitito y la dominancia de Bitcoin manteniéndose, eh, bueno, pues más o menos en la zona en la que estaba. Si el total market sube todo eso y Bitcoin la dominancia sube un poquitito, quiere decir que algunas altcoins no se han portado mal del todo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. En la parte negativa, bueno, el Liberty Gates, no es, no es importante, acaba de perdido el centavo de dólar también, cosa que no mola tampoco. Eh, así si lo mantiene, coño. Eh, Atlas, Kaba, Kusama, por aquí lo tenemos también. One Air, 3,18%, que es, eh, bueno, es algo bastante normalito después de lo que, tal y como lleva su, su banderita, su pedazo de estandarte, ¿vale? Coti Nexo, eh, y bueno, pues tampoco hay nada demasiado importante. En el lado positivo. Vamos no al lado positivo. Bueno, CTRS, está bien. Kratos ahí dando lo suyo. Ay, oh, Kiptering por otro lado. No son importantes, pero bueno. Bayer, NACA. Ahí hay bastante gente que tiene nada. Hombre, idea, Hashgraph. HBAR, un 5.48. Muy bien. Filecoin, 4%. Neo, 4%. Bueno, hay algunas de las principales que están por aquí. Mañana vuelvo a repetir. Esperemos ese valor cripto que no va de subir en todo el año y que es de primer orden. Eh, Bit2Me, también empezando el año bien. Bueno, pues ahí vamos poquito a poco. Recordamos que, bueno, que tampoco es que sea muy importante el momento que hay hoy. Pero era más, más por felicitaros el año y que empecéis con la mentalidad eh, positiva. Aunque tener muy en cuenta, de verdad, que... Lo digo siempre, ¿no? Es un mercado complicado, es un mercado difícil, es un mercado que te puede hacer perder todo el capital que inviertas. Así que mucho ojo. Eh, pero... Todavía tenemos posibilidades de bajar más. ¿Vale? Todavía tenemos posibilidad de, de, de bajar más, con Bitcoin, con cualquier otro valor. Tenerlo muy en cuenta. ¿vale? Yo sigo con mis canales mientras esta línea de tendencia que tengo aquí dibujada. No vengamos a tocarla o no toquemos la parte inferior. Yo no me fío. De momento para mí lo que hay es si hemos, bajamos en el canal, subimos, volvimos a tocar arriba. Aquí hemos fallado, no hemos tocado en la parte inferior ¿vale? de la línea de tendencia. Aquí no hemos tocado, con lo cual puede ser una falla y podemos irnos a la parte superior. ¿Qué pasará? No lo sé. No lo sé, no lo sé. Yo ni lo sabe absolutamente nadie. Si alguien te dice que lo sabe, o te apuntas a su equipo, o te está mintiendo. ¿Vale? Porque no lo sabemos. De momento, las noticias no son buenas. El mercado macro nos dice que nos iremos al carajo. Y es con lo que tenemos que jugar. El mercado siempre se pone en la peor de las situaciones. Y tú tienes que hacer exactamente lo mismo que haga el mercado, como luches contra el mercado, porque te coman el coco, porque piensen que no, es que va, bueno, esto, esto, esto es, esto, esto, esto, esto, esto Bitcoin, esto es otro rollo. No, no navegues contra el mercado, y eso es lo primero que te puedo decir. Es un consejo que cualquiera con doble de dos sesera te, te va a dar. Y bueno, también está basado en la, la experiencia. Yo creo que todos hemos navegado tarde o temprano, en algún momento, contra el mercado, y lo hemos pagado. <ríe> así que bueno chicos eh, recordar eh, empezamos el año pensar lo primero que creo que debéis pensar que el mejor valor que hay en este mercado sois absolutamente sin lugar a duda vosotros todos y cada uno de los que estés ahí detrás tú eres el mejor valor invierte en ti eh, y al resto que le den por saco de verdad invierte en ti en lo que tú quieras hacer en lo que tú desees y con eso seguro que vas a avanzar más que <ríe> cualquier otra cosa en fin Feliz año nuevo a todos, eh, vamos a ver qué tal va, de momento seguimos, pues como seguimos laterales tampoco hay mucho que contar, así que no me enrollo, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para cuando vengan estas oportunidades y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.